Hola, seguramente ya he escuchado términos como aprendizaje colaborativo, comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, cursos en vivo, SCORM, Learning Management System, pero no estoy aquí para hablarles de las características del método de formación, simplemente quiero invitarles a que descubran cuál es la experiencia de un alumno que realiza un curso con método. Vengan conmigo. La plataforma de Método combina herramientas comunicativas, contenido multimedia y diferentes aplicaciones. Con un diseño intuitivo, amigable y ordenado, los cursos de Método son accesibles desde cualquier dispositivo fijo o móvil. Tablets, ordenadores, smartphones… ofrecemos a los estudiantes una experiencia educativa óptima cargada de posibilidades. Para entrar simplemente hay que ingresar el nombre de usuario y contraseña. Nuestro método de acompañamiento tiene dos componentes diseñados para garantizar el aprendizaje y asegurar la finalización del curso, el tutor académico experto y el dinamizador acompañante. Hola Andrés, buenos días. Veo que te encuentras al día con las actividades programadas para esta semana. Te felicito. Si sigues así, acabarás con éxito tu curso. Aprovecho para recordarte que esta semana está convocada una videoconferencia. Será el jueves a las 9 de la mañana. No pierdas esta valiosa oportunidad. Estupendo. Hola Andrés, he recibido tu consulta sobre la unidad 2. Te he enviado un breve ejemplo explicativo que espero te pueda ayudar a resolver tu duda. Gracias. Este acompañamiento, además de fomentar la participación, establece una relación fluida entre el equipo de método y los estudiantes, ayudando así a superar la impersonalidad propia de estos medios virtuales. Vamos a ver con más detalle las herramientas. Foros facilitan el aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento, así como la interacción con los docentes. Videoconferencias. Utilizando la plataforma Adobe Connect tenemos capacidad para impartir clases en vivo, conferencias grupales, seminarios y atención personalizada acercando así los estudiantes a sus compañeros y docentes. Exámenes que permiten evaluar el conocimiento y calificar a los estudiantes, identificando así sus debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje. Correos y chats que posibilitan la comunicación a través de la plataforma. Agenda, que permite al estudiante organizar su tiempo y anotar sus tareas pendientes. Contenidos multimedia, todos los cursos cuentan con vídeos, imágenes, podcasts, esquemas animados o infografías interactivas haciendo más atractivo y ameno el proceso de aprendizaje. Y un sinfín de actividades que permite a los estudiantes avanzar en el aprendizaje mediante la aplicación práctica. Ahora quiero invitarles a asistir conmigo a mi primera clase en vivo. chicos, Manuel, Carlos, Cristina, Hola. yo os veo a todos, pero para poder escucharos y para que el resto también os escuchen, tenéis que pedir permiso para hablar levantando la mano que veis arriba. Empezamos por Carlos. Hoy veremos un caso real en una empresa de cómo una mala gestión de la comunicación en redes sociales ha supuesto pérdidas millonarias para la compañía. Prestad atención a la presentación que os he preparado. Esta herramienta líder en comunicación permite reunir en una misma clase hasta 100 personas. Todo esto hace que podamos conjugar las ventajas de la educación presencial con las bondades de la educación virtual, abaratando de este modo en desplazamientos y en infraestructura. Nuestra solución tecnológica permite además la generación de una serie de informes de seguimiento incluyendo los tiempos, calificaciones o número de accesos, elementos que hacen que tengamos una visión más personalizada de los estudiantes. A su vez, los alumnos tienen una serie de recursos de evaluación que les permiten medir sus avances, abre la posibilidad al trabajo colaborativo y los invita a fortalecer sus procesos de análisis. La combinación de tres elementos, calidad académica y pedagógica, innovaciones tecnológicas y atención personalizada, hacen que nuestro sistema educativo ofrezca unos porcentajes mínimos de abandono, superando de este modo uno de los principales escollos en la educación virtual. A su vez, importantes instituciones educativas de reconocimiento internacional han firmado acuerdos de colaboración con nosotros. Project Management Institute, Trinity College, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad de Panamá, Universidad Aveiro, Universidad Popular del César, entre otras. Todos nuestros esfuerzos nos han llevado a crear una gran comunidad a nivel mundial de alumnos, profesores y empresarios satisfechos. Estas son las cifras que avalan nuestra trayectoria. ¿Estás preparado para aprender? Nosotros formamos.